eso no debe llevarnos a pensar que, que con eso mmm, tenemos todo el conocimiento que, que por supuesto la ciencia de, de la genética molecular y de la microbiología tienen detrás como, como cuerpo de conocimiento pero sí tratar de, de desmitificar un poco alguna terminología que es bastante densa que es propia de, esa, de ese campo para que nos sintamos más cómodos para entender y por eso le he llamado a la presentación Virología para no virólogos y como van a ver intenta hacer eh, una eh, una historia comprensible para todos los que eh, los que pueden entender y querer preguntar y tener dudas más allá de que provengan de una formación del campo de las ciencias biológicas o no y por eso para mí es muy importante que entre los que estamos, algunas personas en particular como, como Yadira, como Vertica, eh, que, no, que esto no es parte de lo que han tenido que eh, como contenido de sus carreras, me vayan diciendo si todo se comprende. En todo caso, lo fundamental es abrir nuestra curiosidad ...y poder comprender y poder preguntar con propiedad frente a las cosas en el marco de lo posible. Entonces empezamos con esta virología para no virologos. Yo les propongo cuatro encuentros que puede ser, digamos, uno hoy, uno mañana, uno pasado, uno traspasado... ...o puede alternarse con los días y puede ser uno a la semana. Lo que sucede es que como estamos en plena, en pleno apogeo del tema... Lo ideal sería que cuanto antes nos apropiáramos de, de estos conocimientos. En el primer encuentro, que sería el de hoy, la idea es despejar dos interrogantes. Siempre trataríamos de despejar dos interrogantes en cada encuentro. En el primero, las preguntas son ¿Qué es un código genético y para qué sirve? Y la otra es ¿Conocemos totalmente al COVID-19? En el segundo encuentro, les propongo que nos preguntemos, ¿qué es un antígeno y qué es un anticuerpo? ¿Qué pruebas aplicar para detectar que el virus está o estuvo presente en nosotros? Eso sería en el encuentro 2. En el encuentro 3 nos preguntaríamos, ¿cómo hace el COVID-19 para entrar a nuestras células y replicarse? ¿Pueden las mutaciones cambiar algunos atributos del virus? En el encuentro 4 les propongo cómo actúan un medicamento antiviral y una inmunización pasiva, en qué podría basarse la producción de vacunas. Y por supuesto, muchísimas preguntas más que vayan surgiendo en la medida en que los niños más inquietos y más preguntones quieran hacer preguntas. Partimos de una regla que aplica para todas las especies que existen en la naturaleza y para todos los reinos. Tenemos cinco reinos en la naturaleza y para todos los reinos aplica la misma regla. Para decir que tenemos vida, necesitamos tomar forma, o sea, necesitamos exi existir, tener materialidad y necesitamos funcionar. Si existimos como existe una piedra o una montaña, o, eh, como, como un elemento mineral, pero no funcionamos, no tenemos vida, ¿verdad?, entonces, para decir que tenemos vida necesitamos esas dos cosas, tomar forma y funcionar. Y ser algo, una cosa que pueda tomar forma y que pueda funcionar requiere dos elementos. Lo primero es que tenemos que tener un código genético que nos va a llevar a ser ese algo y no otro algo. Ese código genético define lo que vamos a hacer. Que, que nos hace únicos y no, y, no, no, y no nos permite ser otro. Y lo otro que necesitamos para tomar forma, además de tener ese código genético que dicta lo que vamos a hacer, necesitamos conseguir los recursos para armar eso que nos va a constituir. Y por eso es que decimos, hablamos de la madre tierra, ...porque esos recursos que nos constituyen, que son moléculas y que son átomos... ...que van juntándose hasta adquirir una forma, todo sale de un mismo lugar... ...todo sale de la misma casa, de donde mismo se toman todas las cosas... ...y todo está conectado en un gran ciclo. Entonces no hay ninguna cosa que, que no sirva para ser constituyente de otra cosa. Y por eso hablamos de la madre tierra como la fuente de todo lo que nos constituye, a todo lo que tiene vida en los reinos de la naturaleza e incluso a lo que no tiene vida. Todos esos recursos están allí y los necesitamos para armar lo que nos constituye. Entonces, se trata de un virus y por eso puse la lupa, porque comparado el tamaño de un virus, que lo vemos ahí a la izquierda, con el de una bacteria o con una célula humana él es muy pequeñito pero bueno para que podamos visualizar la variedad inmensa de formas que existen en la naturaleza pero todas todas tienen que tener un código genético que nos lleve a hacer eso y una serie de recursos para armar ese cuerpo que nos va a constituir las personas para referirnos a los humanos antes de nacer antes de existir, podemos haber sido una ilusión de alguien. Unos abuelos que soñaron tener unos nietos, un proyecto, una idea de unos padres que quisieron por amor eh, juntarse y, y, y, y dar eh, como fruto un hijo. Pero para lograr ser, tuvo que haber un código genético que cuando logró expresarse ese código genético, dio por resultado un humano. Y además, hubo que tener de dónde sacar las partículas que nos fueron formando y que cada segundo nos mantienen siendo. Porque todo el tiempo estamos adquiriendo y tomando los nutrientes que nos permiten mantener siendo. Si no, uh, seríamos así como, como volátiles. Entonces, ¿qué es un código genético? Eso que nos dice qué vamos a hacer, qué va a salir de esa de ese código, ¿qué es? Bueno, un código genético es una estructura química de elementos que están enlazados. Imaginen un collar de mostacillos. ¿verdad? Esos elementos, esos mostacillos pequeños, se llaman nucleótidos y pueden ser de cinco tipos, según la base nitrogenada que tengan. ¿Qué quiere decir eso? esos dibujitos que yo les puse ahí, esos cinco dibujitos el rojo, que los colores yo se los puse así arbitrariamente le puse el color rojo a un nucleótido que se llama eh, que tiene una base nitrogenada que se llama citosina el amarillo le puse esa base nitrogenada, le di el color amarillo y se llama guanina la otra se llama, la, la turquesa se llama adenina la la negrita se llama timina y la blanca se llama uracilo. Esos cinco nucleótidos que para hacer esa de mostacillo, ¿de qué se hace? Se hace con un azúcar, se hace base nitrogenada y se hace con, eh, con un grupo fosfato. Esa, esa mezclita de tres cosas, así como yo mezclo arena... Y, y agua para hacer una mezcla que genera un bloque o, o mezclo arcilla y agua para hacer un adobe bueno, así también esos compuestos de un azúcar, una base nitrogenada y un, un, fosfato, un grupo fosfato para hacer ese mostacillo que se llama nucleótido y que se diferencia de otro en el tipo de base nitrogenada que tiene entonces tenemos cinco bases nitrogenadas, que son la citosina, la guanina, la adenina, el duracilo. Yo no pretendo que recuerden los nombres de las bases nitrogenadas, solo que sepamos que son cinco. Cuando esa estructura de mostacillos para hacer un collar, es decir, cuando los nucleótidos se ven con otros en un enlace para crear una tira, Estamos hablando de que formamos con eso un ácido nucleico. Un ácido nucleico es la unión de núcleos concatenados y que tienen una secuencia. Entonces, una secuencia. La secuencia que estamos viendo dice: citocina, citosina, otra vez, citocina, guanina, guanina. Citocina, timina, timina, adenina, adenina, guanina, citocina, citocina, citocina, eso podría seguir muy, pero muy, muy largamente. Entonces, ahí estaríamos frente a un pedazo de código genético. ¿verdad? La presencia de orgánicos, cuando hablo de compuestos orgánicos, son compuestos cuyos la base fundamental es el carbono, quiere decir que su estructura no puede depender de la de la existencia del carbono, y eso es lo que distingue siempre, es una de las características distintivas entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Y esa, esa presencia de compuestos orgánicos es la base del surgimiento de la vida en la Tierra. La combinación de, de aquel que se fue dando por la mezcla de un azúcar con una base nitrogenada, fosfato, fue ocurriendo a medida que se fueron dando los cambios químicos y físicos en la Tierra y se fueron formando los nucleótidos. Los nucleótidos enlazados unos con otros fueron generando ácidos nucleicos. El ácido nucleico es una hebra de nucleótidos enlazados entre sí. Los nucleótidos de un mismo ácido nucleico pueden ser de cuatro tipos. Recuerden en la lámina anterior que yo les dije que había cinco tipos de nucleótidos. Pero en un ácido nucleico siempre hay cuatro tipos, porque si hay timina, no hay uracilo. Entonces, en una molécula de ADN es donde hay timina pero no hay uracilo. Como ven, la timina, yo la había dibujado de negrito, la había dibujado de blanco, citocina guanina, adenina, siempre están, lo mismo sea ADN y ARN, pero la diferencia entre el ADN y el ARN es en el ADN de la timina y en el ARN del uracilo. Digo que en el ARN hay uracilo, pero no hay timina. Ahora bien, que sea ADN o ARN, llaman así, de dónde sale la D y de dónde sale la R, no tiene que ver exactamente con timina si tiene uracilo, tiene que ver con el tipo de azúcar que forma ese, esa, ese ácido nucleico. En el caso nucleico ADN el azúcar tiene una figura, por decirlo así, que gira un poquito hacia la derecha y por eso se llama desoxi Y en el ARN se llama ribosa. Por tanto, nos es perfectamente fácil comprender la de que ADN es ácido desoxirribonucleico y el ARN es un ácido ribonucleico. Pero eso es a manera de comprensión de que cuando hablemos con propiedad no nos perdamos así en la duda, que nos parezca que podemos hablar eh, indistintamente de ADN o de AR. ¿no? Nos apropiamos de la razón por la cual decimos ADN o AR y ya sabemos a qué obedece. En la mayoría de las formas viviendas, la cadena de ADN es doble, no es una simple tira como habíamos visto aquí y aquí, como se las mostré, sino que en la mayoría de los vivientes la cadena está doble, pero en algunos virus la cadena ADN es una cadena simple. Ahora bien, para formar una cadena doble de ADN, tiene que venir una enzima, que es como una maquinita de escribir, y tiene que... Mismo que ella está leyendo, pero como en espejo. Por ejemplo, una palabra y que yo mentalmente, yo soy la encima, la tradujera y en la máquina de escribir yo tecleara esa misma palabra, pero en otro idioma. Pero un idioma que, que transcribe lo que yo estoy escuchando, pero en el otro idioma. Bueno, para formar la la enzima, como una máquina de escribir, copia lo mismo pero como en espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que donde se encuentra un rojo va a poner uno amarillo, y donde se encuentra un amarillo va a poner uno rojo, donde se encuentra uno turquesa va a poner uno negro, y donde uno negro va a poner uno turquesa, porque así es como se aparean esas bases nitrogenadas donde encuentra una A pone, o sea, una adenina pone una adenina, donde encuentra una timina pone una adenina. Y donde encuentra una citosina pone una guanina. Así se arma la doble cadena de ADN. Vamos a construir ahora y ahí les voy a decir que alguno abre el micrófono porque vamos a construir la cadena par de este collar de ADN y vamos a ir colocando las cuentas que están listas para que las vayamos sumando a la cadena de ADN. Les recuerdo con esos corazoncitos que están al lado que son la citocina y la guanina y la adenina y la timina. No puedo ponerme frente a una citocina, una timina, porque no va y ahí van a errar. ¿Quién va a abrir el micrófono y me va a dictar qué voy a enfrente de esa bolita negra que tenemos a la izquierda? La Ok. saqué la adenina de ahí. Ajá, bien, frente al negro puse una adenina. Ahora, ¿qué voy a poner frente a la adenina? Citocina. Citocina, ¿no es cierto? Sí, ya lo he ¿Qué pongo? Quiero servirme algo de nuevo. La guanina la guanina. No, eh, Añadimos no. no. un Mina. Mm. Y Mina. Bueno, mm -hmm. Alinea. Alinea. Timina, timina. Citocina. Juanina, Juanina, Juanina. Muy bien. Ustedes son tremendas enzimas. Replicaron la cadena de ABN con su par, la que parea con ella. ¿Y por qué se nos quedaron en la cesta esos dos tristes núcleos? ¿Por qué nadie los usó? Es no. ah, que es ADN y no es ARN, ¿no? yo les pedí que construyéramos una cadena de ADN, así es que de ninguna manera el nucleótido uracilo podría estar dentro de esta cadena. Okay, seguimos. A ver, el ADN habitualmente, por lo general, se enrosca y por eso estamos acostumbrados a ver esos bonitos dibujos de la estructura tridimensional. de que aparece como una doble hélice. Claro que entre una muchas veces unas, unas rayitas que son unos puentes tienen la estabilidad de la hélice que son enlaces que se producen en pero yo no quise reflejarlos aquí para no enrarecer el dibujo. Pero es importante que sepamos que nuestro ADN está súper enrollado, así como un collar... Si pueden, si pueden cierren hasta que yo les avise que lo vuelvan a abrir, por favor. Gracias. Bueno, nuestro ADN se encuentra muy enrollado y está muy, muy, muy compactado. Tenemos ADN grande un código genético muy largo y nuestra ADN bien enroscadita, bien enroscadita, pero así como un, un, un gran eh, ovillo de, de cabello está metido dentro de nuestra célula. Pero veamos, hemos estado hablando de que en el ácido, que es toda esa gran tira de nucleótidos, uno del otro, Está contenido nuestro código genético, pero cómo se llega a la secuencia de ese adenina, timina, guanina, citosina, timina, timina, adenina, adenina. Bueno, de, de toda esa, esa lectura, cómo se hacer algo que existe, cómo se llega a que a algo que nos componga. Bueno, hasta este momento hemos estado hablando de ácido nucleico que nos constituyen y que nos dan forma, así como la como el software que nos permite funcionar. Esas son. Las. Entonces hay una diferencia entre el ácido nucleico, donde está contenido el código genético conformado por las secuencias de nucleótidos y las proteínas que son esas que nos constituyen. Forma, o que sin que se vean son las que nos permiten que cumplen alguna función dentro de nuestra célula que no es de estructura sino de funcionamiento bueno esas estructuras que nos constituyen que nos dan la forma o la maquinaria para el funcionamiento son proteínas y tenemos que lograr llegar desde el código a proteínas el sentido del código genético es ese crear las proteínas funcionales que nos hacen vivir un código genético que no logra expresar que no llega a ser proteína es una tira de pero el sentido de ese código genético su el objetivo final es crear proteínas estructurales que nos permiten vivir. Como habíamos dicho, el código está determinado por la secuencia de nucleótidos que conforman. Aquí les muestro dos trozos de código que se parecen mucho, pero les explico ahí que no es lo mismo que el que está abajo. ¿En qué se diferencian? Pues miren la secuencia, nada más, de que, en la que se invirtieron dos nucleótidos. Hay dos bases nitrogenadas que no son las mismas. En el primero el orden es c -A -T, y en el segundo el orden es t a -C. No olviden ese código, ahí les voy a pedir que anoten ese código que anoten no, no el código completo, sino ese triplete y el otro triplete TAC, para que después me digan si eso tiene algún significado en otro ejercicio que vamos a hacer. Les, el ácido nucleico, lo mismo si es ADN, o sea, ácido de sol, nucleico, o si es ARN, ácido ribonucleico. Es decir, uno tiene timina, el otro tiene uracilo, es un collar de nucleótidos. ¿verdad? Bueno, las proteínas también son un collar, pero no de nucleótidos. También están enlazados unos con otros. Y aquí hay cinco nucleótidos diferentes, pero que de ellos cuatro componen el mismo ácido nucleico. Bueno, los... Aminoácidos son B. segura de que muchos hemos oído hablar de aminoácidos esenciales y no esenciales, cuáles están en determinados alimentos, cuáles no están. Bueno, aminoácidos son los que necesitamos tomar de algún para armar la cadena que constituye la proteína. Y una proteína es la que nos permite tener eh, estructura, tener una arquitectura. Las proteínas son la, eh, las paredes de eh, la casa, de cada, de cada célula que nos constituye. Son la maquinaria que permite el transporte de nutrientes, del propio ácido nucleico, las labores de transcripción. Entonces, Proteínas son el elemento tangible que nos garantiza la vida, que nos garantiza funcionar y existir. Y las proteínas se hacen con combinación, concatenadas de 20 aminoácidos. Pero les decía hace un momento, ¿cómo se llega de ser, de tener un código genético, a ser proteínas? Bueno, Ir paso por paso hasta llegar eh, a descodificar ese código genético y obtener una proteína. Les decía que al menos en, en las células animales el ADN forma una cadena que está enrollada y como primer paso tenemos que enrollar la cadena y tenemos que abrir esas dos hebras, separarlas. Y eso hace una enzima, viene, la abre, eh, los de, se los digo simplemente, por lo general no es una solita que viene y abre, pero bueno, eh, un aparato enzimático viene, abre esas hebras, o sea, corta los que hay entre una y otra, y hace dos tiras, y ahí debajo les pongo tiras de ADN que resultaron, del haber esas cadenas que estaban enroscadas. Ese es un primer paso. Tenemos en nuestra célula nuestra cadena de ADN enroscada y viene un enzimático y las separa para poder quedarnos con una EBS ADN. Ok, vamos a escribir ahora el código de esta tira, de y vamos a leer en sentido positivo, o sea, como se lee en nuestra lengua, no como se lee en árabe, decimos que leemos en sentido positivo cuando vamos del extremo 5' prima al extremo 3'. prima. Cinco prima y tres prima eh, son denominaciones que es la polaridad de la molécula pero no vamos a entrar en ese detalle pero sí es bueno que ustedes sepan que existe una manera de leer de un lado de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y por ejemplo cuando decimos que un, un virus es un eh, RNA positivo quiere decir que la lectura la enzima va a venir y va a leer de 5' a 3'. Nosotros vamos también a leer en ese mismo sentido de 5' a 3'. Ahí les recuerdo los colorcitos, lo que representan. Quiero que me dicte el código genético de esa tira que les estoy mostrando. Vamos. ¿Quién va a dictar? Triplete de 3 en 3 las bolitas por ejemplo digamos que voy a decirles yo la primera lo que, que me digan es que es adenina adenina adenina o sea me pueden decir simplemente a ah, ah, ah. vamos a copiar eso vamos alguien va a abrir su micrófono y me va a seguir diciendo la secuencia de esa tira que tenemos ahí arriba vamos a leer una tira de positivo de cinco primas a tres primas, vamos Adenina, adenina, adenina. Citocina. Ah, ¿Ya está? Citocina, guanina, guanina, timina, ¿Temina? adenina, ¿Temina? de ¿Temina? citocina, citocina, citocina, ademina, ademina, ademina, citocina Timina, timina, ademina, citocina, ademina, timina, citocina, guanina, citocina, ademina, timina, timina, timina, timina, adenina citocina citocina, citocina, citocina, citocina, timina, timina, citocina, citocina timina, timina, guanina, guanina, citocina, me río porque me enredo si no pierdo, pierdo la si no lo tengo citocina, Amarillo. guanina, vamos que estamos terminando la encima, arriba, ya voy, guanina, citocina, guanina, guanina, timina, guanina, ademina, ademina, guanina, tucina, guanina, eh, timina, timina, timina, timina y adenina. Ok, Muy bien. quiero decirles que las enzimas tienen la respuesta de no errar la lectura, eso que acaba de hacer Yadira es un ejercicio que todo el tiempo nuestras enzimas están haciendo, porque todo el tiempo estamos abriendo las hebras de ADN, replicando lo que dice ahí para eh, desentrañar ese código, alguien tiene que leerlo para luego convertir en otro. Muy bien. Así como, como la enzima Yadi fue quien nos leyó esta hebra de ADN, ahora yo quiero que otros de ustedes esa tira de ADN me construya un ARN mensajero en espejo quiere decir que donde encuentro una A voy a poner una T ¿quién le aclara? voy a construir un ARN ah, una U muy bien a dictarme frente a ese código de ADN que está ahí, voy a poner enfrente. Vamos allá. Arriba. De tres en tres, los. ¿Qué pongo primero? ¿Quién va a ser la encima que va a leer ARN mensaje? Entonces, uracilo, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué escribo? No hay una enzima por ahí que sea capaz de transcribir. De ADN a ARN, vamos. Les doy la primera. Siguiente. UGC. UGC. C, C, U. C, C U sería. C, no es es G Y es este no C no A, -a. C -a, -a. Ya, ya, ya me confundí. UGU. Ajá. Ajá. Ajá. Está difícil. Ven qué trabajo pasan las enzimas. ¿Qué voy a poner? Hacia ahora? A, G, es, A, G, es, encima, sí, acertó. ahora? ¿Qué? U. A. ¿Bien? ¿Y Bien, estamos combatiendo. Jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, je, je, je. je, je, je. je, je, je. G. C, Dios, C, C. C. aj, Dios G aj, G, C. G, C, C, Vamos, G -U. TGA, ¿qué nos da? GCU. No, A, C, U, ¿no es cierto? ACU, U, sí, perdón. Bueno, ahora otro, ya me equivoqué. <risa> Puede Los tres que quedan, ¿quién me los da? Vamos, estamos terminando esta tira de ARN. Y todavía no hemos llegado a la proteína, ¿qué tal? UCG, UCG, más, C, A, A. C, A, A, U. Muy bien, yo creo que ese último Jorge lo mandó. Muy bien, bueno. Fíjense todo lo que hemos ido haciendo. Teníamos una tira de ADN doble, la abrimos, la separamos, nos quedamos con una... Azules, y luego un ARN. Entonces ahí nos dimos cuenta de que cuando nos encontrábamos una A, en vez de ponerla enfrente, le poníamos una U. Así queda construido un ARN mensajero. ¿Y por qué se llamará mensajero esa tira de ácido nucleico? A ver. La, el, el ADN en nuestras células se encuentra en un lugar de la célula. Imagina una habitación como un cuarto de máquinas, donde hay distintos compartimentos, como puede haber el closet, la cómoda, las mesitas de noche, el propio la cama. Bueno, así en la célula, que es como un cuarto de máquinas, hay una parte importante, bien resguardada, que se llama núcleo. Y en nuestras células el ADN se encuentra metido dentro del núcleo, pero la síntesis de proteínas va a ocurrir fuera del núcleo. Entonces hace falta que alguien salga con la información que está en el núcleo, fuera del núcleo, para donde va a suceder la síntesis de proteínas. Y ese que sale, que no está dentro del núcleo, sino afuera, para ir a resolver las que hacen falta para constituirnos, es el ARN mensajero. ¿Y por qué es mensajero? Porque él es el portador del código que él leyó el ADN. Entonces, la tira de ADN que tenía en el núcleo se transcribe a ARN. La enzima, la lectura, la que transcribe del ADN al ARN es una polimerasa. Polímero es un montón de, de, de moléculas que se van sumando una más otra, más otra, más otra, más otra para hacer el collar. Entonces, eso, quien va leyendo el ADN y dice: Ups, me encontré una adenina, Ups, voy a poner un uracilo. Ah, ahora viene otra adenina, otro uracilo. Que va haciendo eso y va sumando cuentecitas al collar para transcribir de al ARN es una enzima que se llama polimerasa tiene ese nombre genérico porque va sumando cuentecitas al collar, va siendo un gran pol Bueno, pues ese ARN que utilizó como molde la tira de ADN es el ARN mensajero que llevará la información a otro sitio, fuera del núcleo. ¿Qué preguntaste, Jedi? Porque a veces sale el chat en una esquinita de mi pantalla y se me borra. Pregunté ah, que sí, esa transcripción es en <risa> ADN a RN, puede hacer en reversa de ARN a ADN. O es sí. solamente de se puede ADN a Sí. Se sí. puede hacer al revés y es una pregunta hermosa que nos puede dar para hablar en otro momento. La polimerasa que normalmente transcribe de ADN a ARN, puede funcionar al revés. Puede ser lo que se llama una transcriptasa inversa. Y ese es el tipo de enzima, por ejemplo, que usa el virus del VIH. El VIH no tiene ADN, pero él necesita utilizar la maquinaria celular nuestra y convertir su ARN a ADN para insertar su secuencia dentro de nuestro ADN, garantizar con eso su replicación, aprovecharse de nuestro proceso para él ser replicado. Entonces, ese es un virus que siendo ARN, enzima que es una reversotranscriptasa, que convierte ARN a ADN, para insertarse en nuestro ADN y garantizar el copiado por nuestra propia maquinaria de las réplicas de ese virus. Entonces sí, existe eh, la reacción al revés, la conversión de ARN a ADN y lo hace otro tipo de polimerasa que se llama transcriptasa reversa o reverso transcriptasa. La familia del VIH y de otros virus relacionados se llaman retrovirus, por eso, porque eh, transcriben al revés. Es una buena pregunta la de Yadi. Pero estoy explicándoles en estos momentos el proceso convencional en el que partimos de tener una doble hélice de ARN en nuestro genoma, que se abre y que a partir de cada tira, se transcribe y se crea una molécula de ácido ribonucleico que ya no va a estar en el núcleo, sino que va a salir al citoplasma para llegar hasta las estructuras donde se sintetizará la proteína. Este es el cuarto de máquinas nuestro. Eso es de lo que les hablaba hace un momento, que tenemos el cuarto, el closet, la cómoda, el... el el espejo, la cama, las mesitas, el escritorio, la silla, todo, todos los elementos que hay ahí. Bueno, asimismo es una célula nuestra, con distintas formas, según el, el, la célula, la función que haga, pero básicamente tenemos esas estructuras. Ahí con las flechitas amarillas lo que he querido señalar es la ubicación de estos materiales de los que hemos estado hablando. El ADN guardadito en el núcleo. Bien apretadito, así que, que parece un rollito de, de, de nada, de, de pelo así, bien enrolladito. Luego, él es transcripto a ARN, mensajero, ya no está en el núcleo, se va a ese laberinto, a esas otras estructuras, para que a su vez alguien lo comprenda a él. Y lo traduzca y lo, lo descodifique y eso llegue a llamar proteínas que hacen falta para crear un producto. Un producto proteico. Que ese producto proteico lo mismo puede ser una enzima de estas lectoras, que puede ser estas mismas estructuras que estamos visualizando aquí. Porque hay de tipo estructural y proteínas de tipo funcional entonces ya en este recorrido por el cuarto de máquinas entendimos cómo llegamos de ADN a ARN mensajero y bueno, esto es lo que nos dice el ARN mensajero él nos dice soy el ARN mensajero aquí está mi código cada triplete mío y fíjense que cuando ustedes como buenas enzimas, todo el tiempo me iban dictando las letras de tres en tres. Yo no sé si eso fue inducido subliminalmente a, mí a la hora de preparar la presentación o si forma parte del instinto celular que todos conservamos en que nos resulta más fácil como a las enzimas leer de tres en tres. Ahora bien, el ARN mensajero nos dice, aquí está mi código, el triplete mío equivale a un aminoácido. Recuerden que los aminoácidos son los mostacillos grandes, las cuentecitas, que va a ser una proteína, ¿verdad? Los nucleótidos eran los mostacillos pequeñitos, que son de cuatro tipos diferentes en un mismo ácido nucleico, que Ácido nucleico. Bueno, cada tres, cada tres mostacillos de, de ácido nucleico, hay un mostacillo grande que es un ácido. Por eso él nos dice: cada triplete mío equivale a un aminoácido, con lo que formaré las proteínas que necesito para formar un ser y tener vida. Traedme esos aminoácidos. Entonces, el ARN que acabamos de eh, transcribir a partir de la tira de ADN, traía esta secuencia, recordarán, UUU, UGC, U, U, CAU, GGG, CAU, GAA, esa es su secuencia, y viene alguien que también es un ARN, pero él es el ARN, él no es tan largo, él, él, él es más hecho trocitos, pero él viene y se acerca a ese ARN mensajero y le dice oye, mira, yo soy tu espejo y yo soy el que a mí se enganchan los aminoácidos, de acuerdo a lo que tú me digas, yo soy el que paso la voz para llamar a los aminoácidos a ver, tú me estás diciendo UUU y yo te pongo enfrente AAA y tú me dices UGC y yo te pongo enfrente ACG Así como mismo hemos hecho hasta este momento poniendo enfrente una base con la que le corresponde hacer pareja y ese ARN tiene una T porque es RN de transferencia él es el que trae después él es la voz de mando que llama a los aminoácidos que van a formar la proteína entonces el ARN de transferencia le responde al mensajero. Somos los ARN de transferencia. Nos ponemos frente a ti como espejo tuyo. Cada triplete mío te traerá el aminoácido que me pides. Te haré la transferencia. Traducir tu código. Muy bien. Vamos a este ejercicio. Este ejercicio lo van a completar ustedes mismos en su hojita. Yo no lo tengo resuelto aquí porque lo puedo hacer yo también en mi hojita. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es esta rueda que parece una brújula? Nosotros esto no lo vamos a resolver ahora, pero yo se los dejo de tarea para el próximo encuentro. Y completar los aminoácidos que faltan usando esta rueda. Y si quieren hacérselo más fácil pueden entrar al link que les puse ahí debajo. El triplete de bases y, y le va a decir qué aminoácido es. Los aminoácidos eran 20. Bueno, esas letras azules que aparecen ahí, que sería, bueno, está la, la, el, la primera parte de la, la palabra, pero sería, por ejemplo, si comienzo como en la hora nueva que eso fuera un reloj, ahí está valina, alanina, aspargina, glutamato, glicina, bueno. Esos son los 20 aminoácidos. Ahora bien, si yo me ubico en el primer triplete que dice AAA, qué tengo que hacer? Me voy al centro de la de la ruedita, y ahí ubico la primera letra. La primera es una A, ¿verdad? Vamos a leer la secuencia AAA Después la hago alinear a ella con la siguiente, siguiente anillo exterior, que es A también, porque lo segundo que viene es otra A. Y a él lo alineo con el siguiente anillo, el tercer anillo, donde haya una A. Por tanto, yo digo que A, A, A, a da al aminoácido lisina. Quiero estar segura de que lo están comprendiendo eh, de esa manera. Eh, me dicen, porfa, si se entiende que estoy leyendo de adentro hacia afuera, alineando la primera letra es la del centro, en el triplete. la segunda es la del centro. ¿Podría punto cursor mover cuál es el que estás leyendo para ir? ¿La rueda? Ah, ya, okay. ya vimos el curso. Ya sí. Ok, mira, en este triplete AAA, A, A, yo digo A. A, A ¿Y qué aminoácido me da? Lisina. En este triplete digo ACG, ¿verdad? Digo ACG y me da treonina. En este triplete digo GUA, ¿verdad? G. U a, y me da balina en este triplete que dice cc vengo a la c c c y me da ajá entonces quiere decir perdón quiere decir que Petita, Perdóname ¿Podrías ¿podría leer la, la, la número? ¿La primera que leíste es cómo fue? Ah, ah. La primera dice AAA ah, ah, ah, y yo dije A, ah, A, ah, A. Ah. eso? Que si aquí dije Lisina. Ah, es, y eso es Lisina, sí. ¿Qué quiere decir sí, eso ya? ya, ya. Que ok, sí. gracias, gracias. Sí. Es que yo te entendía aquí lisina. No, lisina. Lo que aquí yo lo escribí en español y acá están en inglés. Pero fíjense qué curioso. Si en vez de aquí decir AAA, -A -A, hubiese una mutación que me cambiara esta A por una G, ¿qué pasaría? Diría AAG, -E. ¿no es cierto? Bueno, pues, yo leería diría A. A, G, y también traería lisina. Quiere decir que esa sería un tipo de función que no tendría ningún significado en la expresión final del gen, porque terminaría colocando el mismo aminoácido. ¿Eso se entiende? Sí. Sí. Y sí, sí, sí. variables puede funcionar. Sí, exacto. Bien, por ejemplo, miramos un aminoácido como este, como la alanina. Eh, eh, para que este aminoácido sea llamado por el ARN de transferencia, sería posible cuatro combinaciones diferentes de... De, de tripletes. Podríamos tener un triplete que fuera G-U, o uno que fuera G-C-C, C, o uno G-C-A, uno G-C-G, G, y todos ellos darían a la nina. Quiere decir que cualquier mutación que se comporte dentro de este rango aportaría al llamado para el mismo aminoácido. Que en otro encuentro vamos a ver el significado de las mutaciones y cómo algunas, por más puntuales que sean, sí pueden modificar mucho el, el, el carácter y la composición de la forma final. Y otros pueden no tener mayor trascendencia porque no van a expresarse en cambios importantes. Entonces, para el próximo encuentro, yo les pediría a ustedes que hicieran el ejercicio de decirme aquí, los vamos a llamar con estas secuencias. Vamos a hacer aquí así una listita de cuáles son los aminoácidos, porque cuando juntemos todos esos aminoácidos vamos a tener un, un polipéptido, si es bien grande ya vamos a tener lista la proteína. Entonces, así es como eh, llegamos al producto final y al sentido del código genético, aquel del que partimos con el ADN metido en el núcleo, que se transcribió y pasó a ARN mensajero y luego se pusieron frente a él los ARN de transferencia que tradujeron ese código para llamar a los aminoácidos que corresponden a cada triplete. Y ahí les puse un dato curioso para que escuchan el término codón y anticodón. Cada triplete del ARN mensajero se llama codón. Esto, UUU es un codón, UCG es otro codón. Y el triplete que se acopla con él, que se le sirve de espejo, la ARN de transferencia es lo que se llama un anticodón. Entonces, estos son codones y anticodones. Pero es solo un detalle de la jerga de la molecular Si este ejercicio... que rato, no me acuerdo bien las siglas. Por ejemplo, PHE, ¿qué significa? PHE que está... Ah, PHE, o sea que tiene esa eh, glicina, ahí dice PHE. Fenina. Fenina. Leucina, leucina, tironina, tironina, cisteína, triptófano, bien, ya. Y ese rojito no tiene nada que ver, A ver si stop, ya. Yeah. Ajá, ah, sí, esos rojitos sí tienen que ver, yo quiero comentarles, aquí dice stop, y aquí dice stop. Es decir, eso, que donde nos encontremos esa secuencia, ahí no va. El detente que hasta aquí llegó la tira de la proteína que voy a producir. Son secuencias de terminación, porque en algún punto eso tiene que parar. ¿verdad? Entonces, hay secuencias que codifican para la terminación. Entonces, donde nos encontremos una secuencia, por ejemplo, UAA, entonces ahí paró el, eh, la lectura de ese pedazo. De, eh, de collar de aminoácidos. Muy bien. Entonces, con todos los aminoácidos que ya juntamos, se proteínas que nos permiten ser, finalmente, de aquel código genético, que era puros nucleótidos concatenados y con lo cual no tenemos estructura nada más que eh, el, el proyecto, bueno, con eso logramos escribirlo, después traducirlo para llamar a las proteínas, o sea, llamar a los aminoácidos que formaron las proteínas que nos permiten ser tanto las estructurales que nos dan forma como las funcionales que realizan los procesos. Por ejemplo, esas enzimas que abrieron nuestra tira de, de ADN que después lo transcribieron a ARN mensajero, esa polimerasa que les contaba. Después, las que tradujeron de ARN mensajero a ARN de transferencia, que fueron armando la cinta de aminoácido como si estuvieran en una fábrica de hacer chorizos. Bueno, las son funcionales. Y las otras, las que conforman toda la arquitectura, del cuarto de, de, del cuarto de máquinas, que es la célula, esas son las proteínas, pero todas las funcionales y estructurales, todas modificadas allí en el código genético y todas hay que producirlas para que podamos ser. Esto que yo les estoy mostrando aquí es una célula animal que todo el tiempo está construyendo y reparando sus estructuras pero más allá de esos elementos que son su arquitectura, está funcionando cosas que ahí no vemos, que es una brigada de maquinistas que no para de trabajar y que tienen incluso que fabricarse a sí mismos, ¿verdad? Y son todas esas grandes que están todo el tiempo leyendo, eh, juntando, haciendo, poniendo, quitando, eh, cortando, bueno, esas que no las vemos ahí porque no forman parte de la... Y es como que en el cuarto, sí, tenemos la cómoda, el closet, la cama, todos los elementos, pero dentro del cuarto está el aire que, que estamos respirando, está la electricidad que nos alumbra, está... todas esas cosas que no, que no palpamos, que no, que no tienen una arquitectura física están ahí y forman parte del funcionamiento, y todo eso hay que producirlo, y todo eso nos hace ser nosotros, o sea, un, lo que, el resultado final, algo que es único, ¿verdad? Está bien. Aquí les quiero hacer estas, eh, eh, estas reflexiones para decirles que para crear toda esa estructura todas esas todas esas paredes toda esa arquitectura todo lo que nos conforma todo lo, lo material lo, lo que lo que tiene cuerpo y todo el aparato que garantiza y garantiza los procesos para crear todo eso tenemos el genoma la totalidad de la información que tenemos codificada en el ácido nucleico ese es el genoma no es lo mismo hablar de genoma, que es la totalidad, que hablar de genes, que son porciones de genoma, ¿verdad? Entonces, la totalidad de la información codificada en nuestro ácido nucleico enterito, eso es el genoma. Y él sirve para, él determina cuál va a ser la estructura, cuál va a ser el aparato enzimático funcional que va a tener ese ser que sale de él, del genoma. El genoma humano de la especie que somos nosotros, la especie Homo sapiens, es un genoma grande. No es el más grande de los genomas. Pero tenemos un genoma de 3.200 millones de mostacillos. Quiere decir de, de base. ¿Verdad? Entonces, esa, ese ADN. Está enrolladito, así tiene 3,200 millones de pares de base. ¿Ya? Y eso sin sí. que además lo tenemos repetido, porque nuestros cromosomas, que son eh, las estructuras donde están enrollados nuestro ácido, son dobles. ¿Bien? Entonces, eso es la cantidad de pares tiene el genoma humano y tiene un peso de 2.900 megabytes. Quiere decir, el, el, la relación de megabytes se establece como para que uno se lo imagine en términos informáticos, pero realmente eso representa millones de bases. Uh -huh. Entonces, habla del peso, de, del peso de, de nuestra de nuestro ácido nucleico, de nuestro genoma. Imaginemos que tenemos un disco externo de tres Bueno, eso es, ahí está contenida toda la información que si se materializa, nos hace a nosotros, crea una persona. Esos millones de pares de base, que son 3.200 millones de... tienen tramos de secuencia, que cuando se traduzcan, cuando pasen por todo ese proceso de abrirse la hebra de ADN, de convertirse, de, de, de transcribirse a ARN mensajero, de que venga ARN de transferencia y lo traduzca para alar a los aminoácidos que corresponden a cada, a cada triplete, que se dé esa, esa relación codón -amino. Cuando todo ese proceso pare, esos tramos de secuencia van a dar lugar a proteínas que van a cumplir una función o nos van a dar una característica. Esos tramos de secuencias que están dentro de nuestro genoma son los genes. Por eso cuando hablamos de genes podemos decir, este codifica para el color de los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí es donde está la secuencia que determina a la hora de expresarse en proteínas una pigmentación. Porque es una proteína que nos da un carácter, que tiene una pigmentación determinada. Si otra fuera la secuencia de genes, otro sería el resultado de la proteína para la cual él codifica. El genoma humano tiene 27.000 genes. De todos esos genes, hay muchos que son constantes en nuestra especie, que no permitirían que nos diferenciáramos. Como sapiens, todos, pero hay algunos muy específicos que nos hacen ser distintos y que hacen que mi huella dactilar no sea la misma de la huella dactilar de ninguna otra persona. Entonces, hay secuencias muy conservadas de genes que no cambian. Que siempre son los mismos, especies Esos tramos de secuencia, esos genes estables, que son los que dan carácter a, a las características de una especie, bueno, son genes que, mmm, que conocemos y que y que si los identificamos, cuando, cuando sabemos que ellos están ahí, decimos, ah, la secuencia de tal especie eso es posible hacerlo el genoma humano ya lo tenemos secuenciado y hay genes por ejemplo que están relacionados con procesos y están ahí pero en algunos individuos van a llegar a expresarse a hacer eh, a producir las proteínas relacionadas el cáncer y en otros esas secuencias a pesar de estar ahí no van a llegar a expresarse nunca entonces la expresión de los genes mmm, no sucede de todo todo el tiempo, hay muchos genes que están ahí y que no se expresan ahora bien, un gen de esos 27.000 que los humanos tenemos hay secuencias de inicio secuencias de terminación porque como les decía va a expresarse o no, y él tiene que darle una señal a la enzima. Yo necesito eh, expresarme, Yo neces porque yo modifico para una proteína, sin la cual no puede ese ser vivo no puede existir. Por favor, léeme, empieza leyéndome aquí, esta es mi secuencia de inicio. Y esta es mi secuencia de terminación. Entonces, hay secuencias en un gen que dan la pauta del inicio y la pauta de la terminación para decirle a la enzima, comienza a leer aquí, corta aquí, termina aquí, quítame este grupo de aquí, de fosforilame esta parte, quítame este grupo amino de aquí, porque después esas bases nitrogenadas que yo les expliqué que forman el ácido nucleico, tienen adornitos, ¿no? Tienen gorritos Grupo amino en la cabeza, unas mediecitas que parece un fosforito en los pies. Entonces, se les coloca eh, y eso les da una característica diferente el hecho de tener o no tener determinado elemento. Entonces, en el gen hay secuencia para todo: secuencia para decirle al enzima, empiezo leyéndome aquí, termina leyéndome allá, córtame aquí, quítame esto, pongo esta cosa. Y hay secuencias específicas dentro del gen que cuando se transcriban y se traduzcan van a dar lugar a proteínas. Y también dentro de un mismo gen hay secuencias reguladoras y hay secuencias que están allí y que no parecen tener mayor significado, pero que forman parte de los eh, nexos para poder mantener el collar mm, atado. ¿verdad? Entonces alguna función deben jugar en el lugar donde están, aunque no necesariamente esté relacionada a la codificación para dar lugar a a una proteína. Entonces, Esta es una lámina que después eh, más relajadamente pueden leerla para entender los términos, pero yo pienso que con el, el antecedente del ejercicio que hemos hecho se puede entender bien de lo que estamos hablando. Esto es un ejemplo de, de un pedazo de, el, de nuestro código. Si uno lo quisiera representar en letras, bueno, es así que lo pone. Estoy segura de que si ahora viéramos la película Matrix, eh, entenderíamos mejor algunas cosas ¿no? que, que tienen que ver con eso, con, la, con las consecuencias y con el poder enterarnos de la lectura completa de todo lo que codifica para lo que somos. Es como un gran libro guión y si nosotros pudiéramos conocer todo el texto si pudiéramos sabernos lo de memoria sabríamos después de eh, la película ¿verdad? todos los detalles de la película están escritos en ese código nuestro ácido nucleico contiene todo lo que determina lo que somos y, y cómo funcionamos ojo estoy hablando en términos biológicos, no estoy hablando en términos de dinámicas sociales, relaciones de sentimientos, no estoy hablando bien. Igual, todas esas cosas están ligadas a condiciones que tienen que tener una base material eh, en, lo que, en, el, en el ser, pero estoy hablando puramente de elementos biológicos. Si pues, podemos hacer todo el texto de código genético, podremos, de entrada, saber qué va a resultar de eso, podemos saber de qué va la película. Al revés, ¿sería posible escribir el guión habiendo visto la película? Bueno, teóricamente sí, y eso es clave para nosotros poder conocer a los gérmenes que nos enferman. O sea, decir, ir hacia atrás en el en el círculo que les mostraba de los aminoácidos a la secuencia de, de codones. Ajá. Podemos traducir al revés, decir que la lisina viene de haber sido un triplete adenina-adenina-adenina. Realmente no es tan sencillo, ¿verdad? Porque ya habíamos visto que un mismo aminoácido puede ser codificado por varias combinaciones de tripletes. Pero no es posible. Y eso es motivo de reflexión en otro encuentro. Lo normal es que leemos del ácido nucleico a la proteína. Pasamos de la hebra de ADN que estaba en el núcleo a ARN mensajero, a ARN de transferencia que trae los aminoácidos para formar la proteína. Pero también podríamos pasar de la proteína al ácido nucleico para poder entender cómo está con constituido el genoma. Podríamos escribir a partir de la película el guión. Es difícil, pero no es imposible. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta porque es eh, una de las armas con la que presenta la ciencia para poder eh, detectar el código genético de los agentes biológicos que nos enferman. les había puesto en letras. Se imaginarán que si yo meto en la máquina una, una muestra de mi célula, difícil saque unas letras la máquina. La máquina me va a sacar una empresa, de unas banditas que van a correr en un gel que generalmente corre por su peso, por su peso molecular, por su afinidad, trastes y, y va a dejar una huella como un código de barras. Y así como el código de barras de un producto hace que ese producto no pueda pasar por otro producto, bueno, pues nuestros genes también dejan un código de barras, que los hace ser ellos y no ser otros. Y esa es la imagen que dejarían nuestros 23 páginas en, en una corrida electroforética. Si nosotros tenemos una célula donde está nuestro ADN y le colocamos eh, la, la corriente eléctrica que hace falta para, para él reflejarse, en un... Como mismo se refleja la fotografía, cuando nosotros agarramos a una persona, tomamos una foto, eso se registra en una película, en, en una camarita, llevamos la película al cuarto oscuro, le, le hacemos un proceso químico de inmersión y empieza a revelarse todo eso, así mismo se revela la presencia de nuestro ácido nucleico en determinados medios, y por eso hablamos de electroforesis como un método que nos permite determinar el patrón que dibuja la secuencia genética eh, de nuestro ácido núcleo, de nuestro genoma. Ahí está representado el genoma humano como, como una corrida electroforética, como códigos de barra y Decirles si les parece igualito ese que están visualizando a este que tenemos acá en qué se diferenciarán el otro que será quien me dice. Oh, quiero aquí, es que. Los x Ajá. El último cromosoma no está ahí, ¿verdad? Después del par 22, tenemos un par ahí que son nuestros cromosomas sexuales. ¿Ustedes saben lo que determina eso? Bueno, miren lo que determina eso. Podemos salir a la calle en esta cuarentena. Entonces, los de la izquierda son los que pueden salir lunes, miércoles y viernes, y las de la derecha somos las que podemos salir martes, jueves y sábado. Si a alguno de ustedes se le ocurre falsificar su DNI siendo mujer y salir con un DNI de varón, bueno, o sabemos todavía hay manera de descubrir esa falta. Dice ya de que la electroforesis de hemoglobina fue la que le dio no sé qué resultado porque no alcanzó todo lo pero es exactamente así. todas, eh, todas eh, lo, Las grandes cadenas que nos constituyen, sea de ácido nucleico o sea de proteínas, porque en este caso que Yadi comenta la hemoglobina es tratada como una proteína, todo puede ser corrido electroforetamente y dejar un código de barra. Y eso, así como en estas secuencias se están mostrando los genes en una corrida de proteína, se estaría mostrando la composición de aminoácidos. El código de barra sería de aminoácidos. Pero sí, la electroforesis es un principio de corrida de, de material biológico que eh, permite visualizar los códigos de barra de los elementos que estamos buscando. Pues vamos a ver en otro encuentro que yo necesito diseñar para eso. Para poder... Ajá, entonces, para en unas muy pocas láminas presentarnos a este señor que se presenta solo. Él nos dice, hola. Soy el señor COVID-19 coronavirus. Pertenezco a una familia grande, pero de los pacientes, solo unos pocos han venido a hospedarse en sus aposentos. Estamos presentando una estructura clásica de las representaciones que se han intentado hacer de lo que es el COVID-19 coronavirus han estado en contacto con los humanos, nos han provocado infecciones. Ahí tenemos los coronavirus, mayormente nos han eh, infectado y que nosotros hayamos podido detectar. Hay otros muchos coronavirus, esa familia es una familia grande y muchos de ellos producen solo infecciones en animales. Pero hasta el momento con que pueden infectar a los humanos. Nos dice nuestro querido COVID-19. Él dice: mis parientes se parecen a mí, como pertenecemos a la misma familia coronaviridae, ¿eh? la mayor parte de nuestro genoma es igualita. La mayor parte, así como decía que la mayor parte del genoma humano. Es igualita, es lo que nos hace ser imposables, pero obviamente no somos los mismos. Algo en nuestra secuencia es diferente para yo ser yo y el otro ser el otro, ¿verdad? Entonces, él nos dice, otros, o sea, para los coronavirus, la clave del éxito está en que los humanos no se curan. Yo me he preparado para ser más listo. Necesitamos de ciertas células que están en los humanos y en algún que otro animalito. De cualquier célula, la que más nos gustan son las que se juntan como una telita y cubren todo el sistema respiratorio y las mucosas. ¿Por qué será, eh? Dice, para nosotros una célula del epitelio respiratorio humano es el cuarto de máquinas perfecto allí podemos fabricar copias de nosotros mismos queremos vivir ¿Ok? entonces esa cosa que está ahí para poder ser para poder tener esa forma y para poder multiplicarse y para poder vivir y funcionar debe tener ¿qué cosa? un código genético verdad debe tener un ácido nucleico que cuando logre va a terminar convirtiendo ese código genético en proteínas, algunas de las cuales crearán la estructura de él y otras, la maquinaria, para que él pueda seguir reproduciéndose. ¿No es cierto? Porque siguiendo la lógica de lo que hemos estado viendo hasta este momento, eso es lo que debemos esperar. Bueno, ahí nos dicen, miren qué hermosito soy. A diferencia que son virus DNA, o sea, perdón, eh, estoy hablando en español, da lo mismo ADN que DNA, porque DNA es la manera de decirlo en inglés, que significa desoxirribonucleico ácido, ¿verdad? Es lo mismo que estábamos diciendo, ácido desoxirribonucleico, y da lo mismo decir RNA, que es decir ribonucleic ácido. Bueno, a diferencia de otros virus, y de bacterias y de las células que forman los organismos vivos, mi genoma no es de tipo ADN, sino ARN. ¡Viva! Me ahorré el paso de transcribir el código. Yo vengo ARN mensajero listo. ¿Qué quiere decir eso? Este es un virus que ya se salió. Este no es un virus ADN. Es un virus que eso, casita que ven ahí adentro, es su ARN viral. Entonces, su gen de ARN pesa 30 kb. ¿Recuerdan cuánto pesaba el nuestro? Bueno, casi 30. Eh, 2.900 megabytes. Nosotros teníamos 32.000. Millones de bases nitrogenadas. Este tiene casi 30.000 mil bases nitrogenadas. Por ello, el eso no se mide en MB, sino en KB. Es lo que tiene son solo bases nitrogenadas, un poquito menos. O sea, que su código genético no daría para escribir un librote grande como ese que vimos del guión. ¿sí? Flaquito, sí, pequeño. Si los humanos descubren toda la potencia, en especial los genes que le dan poder, él está frito. No tendría nada que hacer porque lo vamos a controlar. Entonces, ¿qué sabemos de él? ¿Dónde están las claves del éxito para él? Bueno, primero que no detectemos la secuencia de su código genético no quiere que sepamos toda la lectura que él trae. Lo otro que a él no le convendría es que no encontráramos cómo neutralizarlo, porque él para entrar a nuestras células tiene en esa coronita que como unas llavecitas muy poderosas que abren la cerradura de nuestras células del epitelio respiratorio. Entonces él logra entrar como meterse dentro de nuestro cuarto de máquinas y hacer todo lo que hace. Si nosotros descubrimos cómo cortarle las llaves, él se queda sin posibilidades de entrar. Por tanto, si, si neutralizamos, ya él no, no tendría nada que hacer, no podría entrar. La clave del éxito para él es que no encontremos cómo detener su proceso de replicación, que no dañemos ninguna de las enzimas que participan en el proceso de formación de él, de sus copias. Nosotros encontramos cómo cortar el funcionamiento de la enzima, cómo hacerla que se confunda, cómo marearla, cómo, cómo hacer que no lea. Entonces él no podría replicarse. Y así es que... Vamos apuntando cuando, cuando nosotros logramos detectar su secuencia de su código genético estamos teniendo la posibilidad en primer lugar de saber que una persona afectada y de tomar las medidas inmediatas para que ese virus no esté siendo de la suya la primera aislar a la persona porque cuando él se canse de dañar ahí esas células y de sacar copias y copias con todas esas células usadas como cuarto de máquina para él, pero no tenga otro grupo de células de otra para infectar, ahí termina la batalla de él contra el cuerpo que y generalmente gana el cuerpo. Entonces, si nosotros detectamos todas sus a través de las pruebas que existen, detectamos su código genético, vamos a tomar las medidas para que él no vaya a dañar a otra persona. Si logramos neutralizar, quitándole las llaves de la cerradura, eh, las llaves con las que él entra a la célula, entonces nosotros estaríamos bloqueando su posibilidad de entrar y él no podrá hacernos ningún daño. Y si encontramos, y eso lo pudiéramos hacer, Después lo vamos a ver con anticuerpos neutralizantes. Y si nosotros logramos detener sus enzimas a las que le, lo ponen a producir copias de sí mismo, a través de un antiviral, nosotros estaríamos eh, impidiendo que él se replique. Entonces, las claves del éxito para él está en que no lo conozcamos suficientemente, que no lo las secuencias de su código genético. Él tendría que ser habilidoso si nosotros tenemos sus secuencias, ir ingeniándoselas para, para escapar de nuestros detectores. Si nosotros encontramos cómo neutralizarlo, él no tiene nada que hacer. Y si encontramos cómo detener su proceso de replicación a través de, la, de alguna de las enzimas que participan, ahí lo habremos vencido. La buena noticia es que sí lo tenemos secuenciado. Esto que les muestro es un pedacito del genoma del COVID-19. De esos eh, 30.000 eh, bases nitrogenos que ponen su, su genoma. Esto es solo un pedacito y eso va a dar una corrida, una, una lectura en un secuenciador. Pero sí lo tenemos secuenciado de una punta a la otra. Complicado, es que no sabemos todos sus genes para qué significan exactamente. Algunos sí los hemos podido relacionar. Podemos decir, este gen que está aquí, es el que aparece, va a dar lugar a este tipo de proteína que está aquí, que forma parte de, de la estructura con la que él se internaliza en la célula humana. Entonces, si, si logramos relacionar la secuencia de cada gen con el producto para el cual ese gen codifica, entonces ahí habremos conocido totalmente el virus y esa será la base para la producción de vacunas recombinantes, para eh, los ensayos de, de anticuerpos, para, para la producción de antivirales. Él nos dice, mi genoma es una hebra, esta cosa que está aquí, esta serpentina que está aquí, de casi 30.000 nucleótidos. Dos tercios de esa cantidad, por parte, de los genes que están ahí, codifican para las funcionales que yo utilizo para fabricarme a mí mismo. O sea, de todos estos genes, dos tercios codifican para el aparato enzimático del virus, para, para la maquinaria que él necesita para funcionar, para reproducirse. Otro tercio de ADN, de ARN, perdón, es el que codifica para los de mi estructura, para la membrana que me envuelve, esa que me disuelven cuando me acercan al jabón, la lejía, el alcohol. Eso es otra cosa que... Que repetimos constantemente: lávese las manos, utilice unas soluciones eh, desinfectantes. Pero, ¿cuál es el sentido de eso? Estamos ante un virus envuelto. ¿Y, qué, y de qué están formadas esas envolturas? Estas proteínas que están aquí, porque al final dijimos que las estructuras son proteicas y muchas de estas proteínas están asociadas con lípidos, ¿verdad? con. De grasa, son fosfolípidos, ¿verdad? Que tienen muchos grupos fosfatos. Bueno, pero todo está anclado por proteínas y todo esto fue eh, codificado a partir de los genes que están aquí. Bueno, los virus envueltos, eh, cuando, o como tienen una capa formada por proteínas y, y grasas, se disuelven con jabón. Como todas las grasas, cuando queremos fregar un plato que está lleno de grasa o una olla, si le echamos pura agua, no se va la grasa, pero si le ponemos detergente, sí. Y si, y si queremos diluir una pintura grasa o un óleo, usamos solventes que permitan diluir esa grasa. Entonces, ante virus envueltos una eh, medida eficaz, uso de agua, jabón, de lejías, de solventes orgánicos, para poder destruir qué cosa. Todas estas lipoproteínas, porque tienen contenido graso, esas proteínas también, lipoproteínas que están ahí. Entonces, con ese, con ese t de ARN que él tiene, es que él forma todas estas estructuras. Sus espinitas, sus coronitas, donde están las llaves para penetrar nuestras célula la capsulita que envuelve a su ARN. Cositas que él necesita para ser quien es y lucir así todo lo bonito que luce están codificadas en su ARN, pero dos tercios de esos códigos son para proteínas funcionales y solo un tercio para proteínas estructurales. Como les decía, lo que para bien él, los humanos no sabemos totalmente todavía la relación entre esos genes de él que somos capaces de secuenciar por completo todas sus características y atributos y en eso es que está trabajando la comunidad científica sabemos que hay genes que codifican para eh, las proteínas de la envoltura sabemos que hay genes que codifican para la sabemos que hay genes que codifican para la corona sabemos que bien cuando detectamos las secuencias que nos permiten identificar que el COVID-19 es él y solo él, pues bueno, aislamos a ese paciente, le ponemos tratamiento para lograr detener la replicación del virus y le damos la posibilidad de irse hacia otro epitelio respiratorio de otra persona para seguir haciendo copias y copias de él y seguir viajando por todo el mundo. Eso es lo que estamos logrando cuando detectamos las secuencias del genoma de este virus. Entonces, quiero ir al principio. Oh, oh. No puede ser que tenga que hacer todo eso para ir al principio. Y preguntarnos si abrimos las ventanas a entender qué es un código genético y para qué sirve código genético es una ciencia ordenada de nucleótidos que constituyen un ácido nucleico y cuya expresión final va a rendir proteínas estructurales y funcionales que nos hacen ser lo que somos y no otra cosa. Entonces, un código genético es el que guarda la información de lo que va a resultar como expresión al final de un ciclo de, de transcripciones, transcripciones y producción de elementos proteicos, eh, bien, con asociación con, con elementos lipídicos que constituyen una estructura y que tienen funciones. Conocemos totalmente al COVID-19. ¿Conocemos su secuencia genética? Sí. ¿Conocemos la relación entre sus genes y su estructura y su maquinaria de funcionamiento? Todavía nos falta relacionar determinados genes con ciertas características. Estamos en ese proceso porque queremos además entender por qué se comporta de manera diferente una cepa de COVID-19 asiática que una cepa de COVID-19 europea. ¿De qué depende? ¿De que las personas que lo contraen ellas mismas son las que tienen determinadas características en su célula que el virus se comporte de manera diferente o es que hay diferencias genéticas entre el COVID-19 asiático y el COVID-19 europeo, esas diferencias genéticas entre uno y el otro explicarían ese comportamiento, estarían asociadas a una mayor virulencia, a un periodo de transmisibilidad más largo, a un periodo de incubación más largo, o sea, eh, al potencial de transmitirse por más de una vía, que no sea solo la vía respiratoria, o sea, la asociación entre eh, las diferencias genéticas entre que se encuentran entre una cepa y otra, todavía está en el estudio y necesitamos interpretarla suficientemente para poder encontrar una relación, un comportamiento diferente de, de los casos. Entonces, eh, lo que pretendemos con este primer encuentro, porque va a ser la base para comprender todo lo demás, es qué es un código genético y para qué sirve, cuál es el resultado final de la secuencia genética que todos los seres vivos albergamos y que tanto cuidamos en lo más profundo de nuestras células y si conocemos totalmente al COVID-19, qué sabemos, qué nos falta por conocer desde el punto de vista eh, de su estructura molecular y si hasta aquí estamos más o menos orientados con preguntas y hemos podido respondérnoslas en el próximo encuentro que va a ser cuando ustedes quieran van a entender qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. Ya todo el tiempo nos vamos a centrar en COVID-19. ¿Cuáles son sus antígenos? ¿Un anticuerpo? Porque esa es la base para entender las pruebas diagnósticas, las pruebas diagnósticas que atormentan tanto y que muchas veces no sabemos en algunos casos detectan secuencias del virus, este código genético. En otros casos detectan antígenos ¿no? que forman parte de su estructura. Y en otro caso detectan anticuerpos específicos que nosotros movilizamos frente al virus. Entonces, las pruebas de las que estamos hablando para diagnóstico van buscar cualquiera de esas tres cosas y por eso ya entendimos qué es un código genético y en el próximo encuentro vamos a entender qué es un antígeno qué es un anticuerpo y ahí podemos qué pruebas aplicar para detectar que el virus está o que estuvo presente en nosotros a través de la detección de material genético del virus o de antígenos del virus o de anticuerpos de respuesta a nuestros frente a esa, a esa infección. Eso nos lo vamos a poder responder en el próximo encuentro. Y así podremos hablar con propiedad cuando decimos pruebas rápidas. Eso no deberíamos repetirlo porque una prueba que busca, eh, que busca pedazos del genoma del virus puede ser rápida. Dependiendo del tiempo que tarda en dar el resultado, una prueba que va a detectar si hay antígeno del virus ahí, en esa muestra, puede ser una prueba rápida. Y una prueba que detecta si nosotros tenemos anticuerpos porque ya nos hemos puesto el virus, eh, también puede ser rápida. Entonces, hablando de pruebas moleculares, es eh, un poco ambiguo y no, y no se sostiene. Científicamente. Es preferible que hablemos eh, de pruebas mmm, de detección de, de secuencias del virus, de pruebas de detección de antígeno pruebas de detección de anticuerpos. Pero bueno, ya en, la, en el próximo encuentro veríamos más cómo se llama eso, cuando hablamos de pruebas serológicas. En el siguiente encuentro necesitamos entender cómo. COVID para entrar a nuestras células y replicarse, porque esa puede ser la clave de los tratamientos eh, antivirales. Si nosotros entendemos cómo, cómo se las ingenia para entrar, fácilmente vamos a decir, ah, bueno, pues acá vamos a ponerle el candado, la reja, todo. Entonces, bueno, pero no es tan fácil. Y nos trataremos de responder la pregunta si pueden las algunos atributos del virus. Eso es muy importante, porque eso nos puede traer buenas y malas noticias. Porque vamos a ver que las mutaciones pueden hacer que él adopte un carácter mucho más agresivo, puede que se ponga buenito, buenito, como sucede con ciertas vacunas. Les cuento, por ejemplo, que hay muchas vacunas, como la vacuna de la polio, eh, que se prepara haciendo que el virus de la polio pase y vuelva a pasar y vuelva a pasar y vuelva a pasar. Ya no entre los humanos, pero sí entre ratoncitos lactantes o en un cultivo Porque de tanto pasar y de tanto pasar, el virus llega a atenuarse. Entonces ya no nos hace daño. Pero nuestro cuerpo lo reconoce y levantamos anticuerpos frente a él y estamos protegidos. Entonces, ¿podrían las mutaciones cambiar algunos atributos del virus para bien o para mal? Eso nos lo responderíamos en el tercer encuentro. Y en el cuarto ya estaríamos listos para cuando se nos hable de soluciones y de ensayos de, de medicamentos antivirales, eh, de la utilización de inmunización pasiva, qué hacer con el suero de los pacientes que ya se han recuperado de la infección y cómo se puede producir eso, reproducir a gran escala. Entonces podríamos hablar de eso y podríamos entender facilito eh, ¿Cuáles son las perspectivas de producción de, de una vacuna para el COVID-19? Me dicen, si no se han quedado así demasiado atormentados la, la fecha en la que quieren que hagamos el encuentro número 2, este les resultó de, de utilidad.